Así como se nos relata en Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24, que los hijos de Israel clamaron gimiendo bajo la dura servidumbre en Egipto, y su clamor subió a lo alto, y Dios lo escuchó y se apiadó de ellos. Del mismo modo clamemos nosotros al Señor Jesús, para que venga pronto, fiel a su promesa en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 20 y 21. El que da testimonio de esto dice, sí, vengo pronto. Así sea, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén.